ni contra el presidente Danilo Medina, ni contra el presidente Leonel Fernández, una fábula puede pasar, puede pasar, puede ser vista con algún grado de seriedad. Esa es la posición que yo, nosotros, particularmente yo, puedo decirte, el país no debe hacerle caso, la ciudadanía, a un ciudadano desacreditado que no está atentando contra ciudadanos cualquiera está atentando contra el país y contra líderes de la República Dominicana. Y sin embargo, el comité político de Leonel dice sale en su defensa y dice que todo esto forma parte de una campaña sucia en su contra. Bueno. Pero también ha señalado que forma parte de una campaña sucia en contra del país y en contra de líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros, o sea, el equipo de Leonel comenzó a destiempo a desmentir, porque se entendía que ese ciudadano verdad, eh, venía con denuncia para afectar la credibilidad de un ciudadano. Muy respetado como es el presidente Leonel Fernández Reina y el expresidente Leónel Fernández Reina y el presidente Danilo Medina. Eso es un. eso es parte del inventario de acciones que se tienen en ese inventario para enfrentar a Leonel Fernández. Siempre se ve que en estos tiempos sucedió en el 2015 con el caso aquel del narcotraficante del sur. Ahora que estamos en la potrimería de una campaña interna donde no hay forma de que Leonel Fernández pueda perder una contienda electoral, ni dentro ni fuera resurgen de nuevo sus ataques. Además de eso, ¿de dónde vienen esos ataques? ¿Quiénes son los que están orquestando esos ataques? Todo el mundo lo sabe. Y se van a organismos internacionales mandan emisarios desde aquí, desde República Dominicana, y lo ponen a hablar y a decir, pero eso nada importa. A mí me preocupa más la declaración de doña Margarita que la declaración de Jaime Baile. No, realmente se ve que una vez más...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 por difamada figura eh, importante de Latinoamérica y del mundo, es uno nuevo en él, o sea, lo, él lo que tiene que hacer es eh, presentar pruebas eh, evidentes sobre esa situación. Inclusive, ayer mismo en el comité, un equipo de, que, que está alrededor de leonel Fernández, dio también su eh, parecer en ese orden, y el mismo presidente del partido ha salido al frente a eso, que demuestra que ha tenido esa vinculación con esa persona, empresario eh, venezolano, eh, como él está indicando esa parte ahí, pero esa, eso no es nuevo en él, es una figura que siempre se ha destacado en ese orden.